Buenas, buenas, bienvenidos a mi canal. A pedido de mi amiga Romy, vamos a hacer este portamacetas. Es muy sencillo de hacer, no hacen falta muchas herramientas, todas herramientas que podemos llegar a tener en casa. Este tipo de encastres que tenemos acá, yo lo trabajo todos los días en la escuela con chicos de 12, 13 años. Eh, lo pueden realizar sin ningún problema, así que cualquiera se puede llegar a animar para, para poder hacerlo. Las maderas las podemos conseguir en un aserradero o en una carpintería, dependiendo del tamaño que lo queremos hacer. Eso, El diseño lo podemos adaptar a nuestras macetas, según el diámetro, según la altura que tengamos en la maceta. Y de esa manera podemos ir modificando las medidas. Este es un modelo que se me ocurrió en función a la maceta que tengo acá. Con una plantita que está en, en recuperación. Y de esta manera vemos cómo queda. Si les parece, lo hacemos. ¿Vamos? Primero que vamos a hacer es agarrar estas maderas, vamos a marcarlas, vamos a trabajar así, este ahí y este ahí. Tenemos que hacer cuatro maderas iguales, a las cuatro le vamos a tener que hacer un encastre acá, a la altura que corresponda, según la maceta. Por ejemplo, vamos a agarrar esta maceta, y vamos a tomarle el diámetro tenemos 15 15 centímetros y una altura de 12 centímetros lo primero que vamos a marcar 12 centímetros vamos a darle un poquito menos de 12 centímetros para que la maceta quede afuera 10 centímetros ponemos todas las maderas a la par Todas iguales, así ya no tenemos diferencia de medida. Esta va a ser la parte que va a ir para arriba, entonces para abajo vamos a hacer el encastre. Estas dos maderas que tenemos acá van a ser las encargadas de encastrar de esta manera. Entonces vamos a hacer una pequeña marca y trazamos hasta donde tenemos que hacer el encastre. Estas maderas las podemos conseguir en el aserradero, en una carpintería, en este caso estas maderas son un sobrante de un mueble, entonces vamos a tener que encastrar esta parte acá. Vamos a trazar todas las maderas en tres caras, acá, acá y acá. Marcamos en el borde, apoyamos el lápiz, arrimamos la escuadra y trazamos. Volvemos a marcar esta tercera cara, apoyamos el lápiz, arrimamos la escuadra y trazamos. Apoyamos el lápiz y así repetimos. Lo que vamos a tener que hacer es un encastre. La mitad de esta madera va a ser la mitad de la otra madera que va a ir cruzada. Entonces, vamos a explicar el procedimiento con una sola. Esto va a tener que ir encastrado de esta manera. El largo lo vamos a definir dentro de un rato. Por ahora, vamos a hacer el encastre de un lado. Esta madera tiene que venir hasta ahí. Esto nos va a servir de referencia. Y vamos a marcar esta madera con esta parte. Esta es la parte que tenemos que sacar. Entonces en síntesis esto va a ir ahí, trazamos en tres caras, apoyamos el lápiz, apoyamos el lápiz y trazamos, de esta forma nos aseguramos que lo estamos haciendo bien. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar el centro de esta pieza. Yo tengo una herramienta que se llama gramil, tenemos la ventaja que no tenemos que andar calculando nada, ponemos el lápiz, hacemos una pequeña marca, damos vuelta la madera sin mover el lápiz y de esta manera nos quedan dos marcas, si la línea coincide como en este caso estoy en el medio, si no me quedarán dos marcas, una paralela a la otra, de esta manera lo que vamos a tener es que el centro va a estar en el medio de esas dos y va a ser muy fácil encontrarlo. Yo lo marco y ya tengo el centro. Otra forma que tenemos para hacerlo, tomamos con una regla metálica, el ancho tiene 2 centímetros y con el lápiz marcamos la mitad, un centímetro. Verificamos el otro lado, porque a veces no podemos llegar a confundir. Si marcamos la misma medida de un lado y del otro, nos aseguramos que tenemos el centro. Apoyando el lápiz y el dedo en el canto de la madera, podemos hacer esto. Nos pasamos un poquito y de esta manera estamos haciendo un gramil. y mover el dedo, exactamente el medio de una y de la otra. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sacar esta pieza y cualquiera de estas dos piezas. Vamos a sacar esta. Entonces marcamos lo que vamos a sacar y de esta manera lo vamos a encastrar. Para no confundirnos marcamos de los dos lados esta pieza es esta pieza esto va a ir encastrado acá para poder cortarlo traje estas prensitas que son de gran ayuda para poder fijar la madera a la mesa vamos a hacer un corte en este caso con una sierra porque tiene un corte fino y no en todas las casas tenemos un serrucho un serrucho de costilla que sería la herramienta adecuada para este caso para poder trabajar vamos a trabajar con una sierra para metales que nos va a dejar un corte muy prolijo. Por las dos líneas que ya marcamos, vamos a hacer de la línea hacia adentro el corte, de la línea hacia adentro el corte, porque como la sierra tiene un espesor, ese espesor nos va a dejar un alojamiento mucho más grande y no queremos eso, sino después va a bailar y se va a desarmar. Con el dedo lo apoyamos. Hacemos una marca hacia atrás, con el dedo apoyamos, hacemos una marca hacia atrás, marcamos un lado. Sacamos el otro siguiendo la línea. Ahí por ejemplo me estoy torciendo un poquito. Todavía podemos corregir. Antes de seguir haciendo el corte vamos a ver si encastra justo, justo la madera o tenemos que retocar. Si tenemos que retocar después nos va a costar mucho más. Entonces lo retocamos ahora. Vamos a abrirlo un poquito, porque está quedando un poco chico. Inclinamos un poco la sierra y la vamos enderezando. depende de la habilidad de cada uno cómo va a salir el corte vamos a cambiar la sierra porque está desafilada bueno, ahora con la sierra cambiada vamos a probar de nuevo ahí sí lo importante en este corte es mantener la pieza derecha no nos podemos pasar de la mitad de la línea ni acá ni acá ahora lo que vamos a hacer es debilitar toda la madera todo el encaje Lo que vamos a hacer ahora es retirar todo esto con un formón. Esta herramienta tiene un filo hacia un lado y una parte plana. Lo que vamos a hacer es cortar y rompiendo los pedacitos de esta manera. Y ya sacamos. todo el pedacito que no nos sirve antes de seguir trabajando vamos a probar si la madera entra, perfecto con la parte del filo hacia arriba la parte plana esta parte plana hacia abajo, vamos a trabajar de esta manera Apoyo la mano, siempre atrás, nunca pongo la mano adelante porque se me puede zafar. Moviendo hacia los costados. En el caso que necesite ayuda, un pequeño golpecito con un mazo de goma para no dañar el formón. Hacia un lado. Hacia el otro. Y de esta manera... Voy limpiando con cuidado la parte de abajo del encastre. Vamos a ir probando. De esta manera se van dando cuenta que tengo que sacar esta parte para que encastre acá. Estas dos piezas tienen que quedar las dos perfectamente al ras. De esa forma vamos a hacer un encastre en T. Hacemos lo mismo con la otra pieza. y